Estoy de acuerdo con que llegue a La Palma el telescopio de 30 metros, eh, eh, produciría trabajo eh, de empleo para mucha gente que estamos sin empleo. Eh, me gustaría que pues fuera así, porque la verdad que eh, vamos cortos de trabajo para todos y pues sería mejor para la isla, más futuro para la isla, para nuestros nietos, nuestros hijos que todavía también están ahí batallando.